Hola amigos seguidores de aldía.com.es. Nosotros nos encontramos aquí en la parroquia San Cristóbal en la unidad educativa Espíritu Santo, donde aquí se está rindiendo un homenaje por celebrarse el Día de la Bandera Nacional este de 26 de septiembre. En estos momentos yo me encuentro con la directora quien nos va a dar un poquito de detalles sobre este evento sí muy muy importante para el país que se está realizando aquí en la escuela. Bienvenida, mis... Bueno, muy buenos días. Eh, el día de hoy, 26 de septiembre, le rendimos un justo homenaje a nuestro lábaro nacional, símbolo sagrado que nos dieron nuestros antepasados para darnos una patria grande, noble y soberana. Es por esto que todos los ecuatorianos debemos hacer un compromiso con nuestra patria, de ser nobles, generosos y de luchar siempre por la justicia y la verdad. Y nosotros siempre estaremos al servicio de los demás. Muchas gracias. Sabemos también que están eh, representativos cada uno de los estudiantes con las banderas de las 24 provincias que tiene el Ecuador. Así es, eh, lo hacemos con la finalidad de, de enaltecer más a nuestra bandera nacional. Como usted comprenderá, esto es algo grandioso, algo que nosotros, todos los ecuatorianos, debemos rendirle el justo homenaje a nuestra bandera. Sabemos que igualmente en las instituciones primarias no se realiza el juramento de bandera, pero aquí solamente son homenajes que se la está realizando. Sí, nosotros no juramos la bandera porque no está permitido, pero sí le rendimos un homenaje a nuestra bandera nacional. Ok, muchísimas gracias, allá dialogábamos con la directora de la, de la esta institución educativa ¿no? Espíritu Santo aquí en la parroquia San Cristóbal ¿no? Como podemos observar también a los alumnos de este año educativo y también que están formando parte de los padres de familia aquí podemos observar también a la mesa principal donde también están las banderas de la provincia del Guayas está nuestra bandera que es la la tricolor y aquí en estos momentos se está realizando la salida de los estudiantes ya para darle culminar este evento cívico muy importante y sobre todo también lo que llama la atención es que aquí están las 24 banderas de las provincias que tiene nuestro país nuestro hermoso ecuador aquí podemos observar también a una de las madres de familia que está siendo partícipe de este evento muy importante como es mi amiga buenos días se está llevando a cabo un homenaje por el día de la bandera Así es, en nuestra institución Espíritu Santo, pues cada año se le rinde un justo homenaje a nuestro símbolo patrio, que es la bandera nacional. Sabemos que los estudiantes de primaria no pueden curar la bandera, pero es un hermoso homenaje que se le está dando. Así es, es muy importante que ellos tengan en mente que es un día festivo de nuestra bandera, de nuestro símbolo patrio, que le brindamos homenaje y respeto. Sobre todo, incul eh, inculcarle los valores y el respeto a nuestra bandera. Claro, es la base fundamental de nuestra institución, valores y respetos. Ok, muchísimas gracias también ahí es la mamá también de la banderada miren ahí está la mamita muy orgullosa que, de quien estaba siendo parte también de este día muy importante, este día muy cívico Aquí podemos observar también a la directora, también están las docentes quienes han sido parte también de este evento muy importante, nosotros nos encontramos aquí en la, en la ciudad de Quevedo, en la parroquia San Cristóbal en la unidad eh, educativa en la Escuela de Educación Básica Espíritu Santo, aquí vemos también al presidente, miren Ahí vemos al presidente también de la institución, el estudiante. Ahí podemos observar también la bandera de, la, de Quevedo, la bandera de la provincia y la bandera sobre todo tricolor, amarillo, azul y rojo. Bueno, lo que, sobre todo lo que no puede faltar, la foto para las redes sociales, ¿no? Ahí podemos observar a la mamá del de, el presidente, ¿no? De, de aquí de la institución educativa, Espíritu Santo. Ahí vemos también a los familiares, ahí también va la docente. Y la emoción que ven los chicos, ¿no? De saber la importancia y el valor que tiene nuestra bandera, la tricolor. Y también, sobre todo, conocer eh, las banderas de las 24 provincias que tiene el país. Ahí vemos a los chicos que están contentos, que están celebrando este día importante, 26 de septiembre, Día de la Bandera Nacional. Y aquí también podemos observar a los padres de familia al fondo. Están los padres de familia que están siendo parte de este evento muy importante. Vamos a ver si conversamos también con una de las mamitas. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, comenten que usted está con su niño celebrando este día muy importante que es el Día de la Bandera. Sí, así es. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, coménteme, este su niño sé que le tocó alguna bandera para cargar el día de hoy. Sí, exactamente. Un banderín. Mi hijo está en cuarto de básica y entonces los han hecho presentes para el día de hoy que es la bandera y hacer el cuadro de honor. Sabemos que se revive un patriotismo también y y, y este, inculcar los valores también a los chicos. Claro, hoy en día es importante eso ya que se ha venido perdiendo poco a poco lo que es este, los principios tanto patrióticos como este, los éticos. Saber el valor que tiene nuestra bandera nacional para poderla defender y sabemos que esto no se lleva en las, en las escuelas primarias pero sí en las secundarias, pero estamos a punto de que, que digamos bueno, nuevamente se va a repetir en las escuelas primarias. Claro, lo importante es darle a los niños un incentivo para que entiendan que el comportarse, el tener un buen porcentaje académico, les va a permitir llegar a un punto necesario y óptimo de Navidad. Y conocer también las banderas de cada provincia. Claro, la historia, más que nada, ya que somos ecuatorianos necesitamos saber cómo llegamos hasta lo que es la tricolor este hoy en día. Ok, muchísimas gracias. Ahí estaba la versión también de una de las madres de familias de la escuela de Educación Básica Espíritu Santo. Ahí vemos ya la fotografía también del de presidente del Consejo Estudiantil. Vemos también eh, a la señorita, a la niña también que estaba haciendo parte como abanderada también de la escuela. A los docentes, también a la directora. Y con esto vamos a culminar a nuestros estimados seguidores de Aldia.com.es. recordarles siempre que nos pueden seguir en las redes sociales y también a través de la página web www.aldia.com.es y escucharnos también a través de la 104 104.3 FM, la radio La Gran Voz, o usted está informado también en horas de la mañana 24.7, usted va a estar informado, así que ya sabe, usted puede sintonizarnos, 104.3 y con esto cerramos este en vivo, recuerde seguirnos en todas las redes sociales.